Hola, de nuevo María Laura Vitale, esta vez en un pueblo llamado Río Maggiore, en Cinque Terre, Italia, en el norte. Y esta vez voy a hablarles de la intuición, porque recibo muchas consultas sobre cómo conectarse con la intuición. Esto tiene que ver también con el poder de anticipación que tiene cada uno. Si ustedes se preguntan... Cuando fue la última vez que tuvieron una intuición y cómo la percibieron, ya van a tener cierta información de cómo es este proceso de percepción. Recuerden que el, la información se transporta en el agua de nuestro cuerpo en forma de partícula onda y para recibir esta información el proceso no es racional y mental. Tiene más que ver con una sensación a nivel general como... Eh, algo abrupto que viene de otra velocidad y que no sabemos bien de qué trata, pero sí sabemos cómo qué dirección tendríamos que tomar eh, en cada situación. Entonces la invitación es que cada vez seamos más, más conscientes de cómo funciona este proceso y que cuando tenemos eh, cualquier pregunta acerca de una situación cómo resolverla qué camino seguir o un proceso creativo ya sea en el arte o en el deporte empecemos a activar esta percepción de cómo funciona nuestra intuición recordemos que desde los elementos del tiempo nosotros somos dos todo el tiempo el que percibe en un tiempo de la vida cotidiana de la vigilia y los que, lo, lo que percibimos a nivel inconsciente en el fragmento 25 de cada segundo. Recordemos que en este, en este fragmento 25 la velocidad de percepción es tanto mayor que realmente estos dos eh, perceptores de, de información directamente no se comunican a nivel consciente. Entonces, ¿cómo comunicarnos con nuestra otra velocidad de recepción de información? Justamente a través de la intuición. También tengamos en cuenta que hay otros observadores funcionando a otra velocidad y que cuando vamos a dormir durante la fase del sueño REM también hay mucho intercambio entre estos observadores veloces y lentos y que tiene que ver con una función vital, la función de poder en el presente aprovechar la información de nuestro observador más veloz para, digamos, desde lo que es la so, su sobrevivencia, tomar la mejor decisión. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta ley vital que tienen todos los organismos vivos más conscientemente y aprender cómo es el proceso? Así que la invitación es a que eh, la próxima vez que tengan alguna eh, pregunta acerca de sí, cómo resolver algo, qué camino seguir, simplemente ponemos esta cuestión a nuestro observador de mayor velocidad y nos quedamos atentos a la respuesta que va a venir a través de, eh, de justamente lo que llamamos intuición, premoniciones, eh, sugerencias, sincronías, eh, sensaciones de que sé algo pero no sé bien qué sé. Lo que pasa a veces es que cuando viene la intuición aparece posteriormente alguna idea o racionalidad que mm, nos... Eh, prevé de algún peligro o nos dice, bueno, ojo, no tomes esta, este camino. Esto pero ya es un observador de menor velocidad. sí Pero lo primero que aparece cuando nos hacemos eh, esta observación corporal a través de estas cosquillas que, que se activan, de que hay una respuesta dando vueltas, eso tiene que ver con la intuición. Bueno. Eh, gracias por estar del otro lado. Saben que mi página web es malivitale.com y mi eh, canal de Facebook es Desdoblamiento del Tiempo, Sesiones Individuales y Grupales y nos estaremos viendo en próximos videos. Gracias.